y eh, bueno a qué viene este vídeo este vídeo es eh, viene a cuento de una conversación que, que he leído en el banjo hangout en el digamos el sitio de, ban, de banjistas que hay en el, digamos el más famoso es una especie de foro y tal. bueno y hay alguien preguntando que eh, como que cómo leche se hace el leak este famoso del tema de el scrubs el leak que es, un, es una, un, una escala cromática descendente vale y a mí también me llamó mucho la atención cuando lo escuché la primera vez, cuando solo lo he visto tocar a, a mi amigo Ramón, Ramos también, y digo, ¿esto cómo coño se hace? Porque es muy llamativo, ¿eh? porque es raro, es especial, muy especial. Entonces, eh, está en el libro de Scruggs, eh, que lo tengo por aquí, por algún lado, esperad un momentito, lo voy a buscar, un segundo. Ver, esto todo casero, como podéis ver. Me desplazo aquí a mi biblioteca de casera. Y aquí tengo el libro de Scrubs. aquí está él, aquí está ello. Entonces en la página 93 creo que es. no, en la página 98, 98, 99, bueno pues es este link que aparece aquí donde pone Second Break, ¿vale? Aquí en el Second Break aquí empieza, ¿vale? Entonces de aquí me lo aprendí, eh, como es raro, tiene una, un inconveniente y una ventaja. Inconveniente, pues que es raro ventaja, que como es raro, se queda muy bien una vez aprendido, se queda muy bien no, no se olvida fácilmente, ¿vale? es una cosa que no, no se olvida fácilmente con lo cual, y, y aparte es muy parece que no, pero no solamente vale para este tema vale para otros temas, ya lo explicaré más adelante y, y nada, pues os sus animo a que saquéis el tema entero eh, y si no sacáis el tema entero que te, por cierto tengo un tutorial por lo menos saquéis este link, que seguro que lo vaya a poder usar en alguna jam, en algún momento ya, con dios corto y me pongo al lío bueno, pues eh, vamos a poner el tema en contexto. Hacemos, digamos, un par de vueltas normales. En la vuelta normal sería... Repito. Vuelta con, con los que hace uso de la de los G tuners que no tengo aquí, pero hace y ahora haría. Este Lick, que es de las cosas más chulas que he visto yo en mi puta vida Este Lick es el que vamos a aprender, ¿vale? Este Lick está sacado de, del libro de Scratch, ¿vale? De donde me he aprendido la canción Como siempre, una vez que lo he aprendido literalmente de la tabulatura Sin querer le he introducido alguna variación, ¿vale? Con lo cual, lo que vais a ver es mi interpretación Las variaciones son mínimas, ¿vale? Hay un par de veces que, que hace quinta-primera y yo hago, creo que hago quinta, quinta tercera, pero bueno, básicamente suena, suena igual. Bueno, me acerco a la cámara y lo veis. Aquí, desde este plano, para que se vea bien la, la mano derecha. Entonces hago... Yo hago un slide en la tabulatura, pone que se haga directamente, ¿vale? Pero yo creo que con el slide queda un poco más chulo. ¿Vale? uso con el índice en la, en la cuerda segunda, en el traste eh, octavo, y hago. Y ahora voy a ir descendiendo cromáticamente, voy a hacer tocar estas notas. Perdón. Cromático. ¿Vale? Hasta la cuerda cuart cuarta al aire. ¿vale? y lo que va a sonar es esto y acaba ya con el lick este normal y corriente ¿vale? Y... es decir, cada, es, es, lo más difícil es cogerle el tiempo pero una vez que lo tienes metido aquí en la cabeza yo creo que es como de las cosas que no se te olvida nunca, porque como es tan, tan raro, y es la, la gracia que tiene el leak, es que el leak es súper raro. Y no sé cómo, ahí dicen algunos, dice, ¿cómo se le ocurrió esto en el, los años 40 a este hombre? Dios mío. Me repito. Al aire y ahora ya meto la. Ahora hago un slide 3-4 Y me quedo ya ¿Vale? Perdón He metido un par de veces Quinta, ter... quinta, primera Y luego a partir de que entro aquí ya voy Quinta, tercera, ¿vale? Ahí he metido la primera Y también metió la primera y aquí ya, a partir de aquí ya es tercera, eh, quinta, tercera, ¿vale? Vale, aire, la, slide 3-4, real aire y ya meto el lick este, ¿vale? Voy a fijarme ahora, voy a mover esto caseramente para que veáis la mano derecha. Eh, así creo que mejor. Ahí, ya, para que se ve aquí que hay despliegue de medios total. Ahí tenéis mi squallet, telecaste, la quale. Entonces, a ver si así se ve la mano derecha bien. La mano izquierda, mejor dicho. Eso queda bien en todas las ocasiones. Queda bien para un concierto, queda bien para un bautizo, una comunión, reunión de empresa. ¿Vale? Eh, lo que quiero, quiero decir, lo que de la pamplina que he dicho antes, porque siempre que tengamos un, un desde Sol. La... Cuando tengamos esa secuencia de acordes, casi seguro que va a entrar también. Entonces, repito. ¿Vale? Bueno, y también nos va a servir para lo siguiente. Voy a cortar, por si me equivoco, y sigo. Nos va a, no, a seguir, a Nos va a servir también para, eh, para hacer un final, ¿vale? De hecho, el mismo tema acaba así, hace... ¿Vale? que sería una especie de variación del, del eh, de shave and a haircut two bits, que es la el ton tin. o como decían en mi pueblo, eh, mi abuelo decía una copita de ojen, ¿vale? Pues vamos a empezar igual y ya me voy a quedar aquí y voy a hacer... Y acabo. Normalmente el, el uh, shave and a haircut. Uh, and a haircut. And a haircut to bits ¿vale? Tirando así hacia arriba. Pero esta otra opción. Para mí me resulta más fácil. Sí, se pone así. En vez de. Sería la forma normal, pues vale, lo hago y es un final como todo cualquiera, ¿vale? Entonces, pues, repetimos. Y estoy bueno, pues a compraros el libro de Scrubs y a practicarlo. <música>